En la clase de hoy vamos a considerar distintas formas elementales de definir funciones. <coughs> Algunas ya las hemos visto anteriormente como las definiciones por composición. Vean, un ejemplo de definición es una función que va a coger un carácter y nos va a devolver un booleano. Nos va a ver, devolver verdadero si el carácter es eh, un dígito y falso en caso contrario. La definición la tenemos aquí, control C, vamos a verla en, en la sesión Aquí lo tengo, pero para que no haya conflicto la voy a poner en lugar de es dígito la voy a poner en español es dígito bien y ¿cuál es la definición? pues la definición lo único que dice es que el carácter C va a ser un dígito si se cumplen dos condiciones, primero que sea mayor o igual que 0, ya vimos que los caracteres estaban ordenados y el carácter 0, bueno, el, el carácter del número 0 hasta el carácter del número 9 son consecutivos y que C sea menor o igual que 9. Con esa definición eh, lo puedo cargar y le puedo preguntar, ¿es dígito... Eh, el carácter 5 pues me dice que sí es dígito la letra D pues me dice que es falsa eh, esta definición la que está en el tema la del es dígito esta es una función predefinida en la librería si yo la llamo las predefinidas, digo, es dígito el carácter 5 pues entonces me da un error porque me dice que la función no está no está eh, no tiene definición bueno, le doy a Q y ¿por qué me ha pasado eso? porque está definida pero en la librería de los números perdón, en la librería de, la, de los caracteres Mirad, las funciones predefinidas, si venís aquí. Bueno, pues la, os dije en la parte de la documentación: aquí tenemos el manual de funciones con ejemplos, y hay una librería que es la librería de caracteres y cadenas, que es la librería data.chat. En esa hay una función, ya la veremos más. Detenidamente más adelante, pero aquí está la función es dígito. Que se verifica si el argumento es un dígito. Para usar la librería, lo que hay que poner es al principio del fichero. Control C. Voy al principio del fichero y lo que digo es que quiero importar la librería. Importar la librería data.char. Bueno. La importo, la cargo, Control c Control l ya la he cargado y una vez que la he cargado, si le pregunto, ¿es dígito? Pues está funcionando. Si le pregunto, ¿es dígito la letra D? Pues me dice, fácil. Bien, pues ya tenemos aquí un primer ejemplo de una definición por composición. Estamos componiendo funciones elementales, el ser mayor o igual, la conjunción. Bien, el segundo ejemplo... Es la función ser par. Esta función también está predefinida. Control-C. La voy a copiar. Y la voy a poner también en español. En lugar de la palabra en inglés, eh, la voy a poner es par. Bueno, pues ya la tengo definida. Y la tengo definida en español. Aquí no hay problema de que no la cargue porque ya estaba. Eh, bien, ¿y qué es lo que dice esta función? Pues esta función va a coger como argumento a, ya que un número entero. Lo mismo me da entero pequeño, entero grande. Por eso uso la clase de los enteros. Y me va a devolver un boleano. Me va a devolver verdadero si el número es par y falso si no. ¿Y cómo comprobamos si un número es par? Pues lo único que hacemos es esa es la composición. Dividir, calcular el resto de dividir el número entre 2. Si ese resto es igual a 0, pues el número es par. Y si no, pues no lo es. La grabo, la cargo, me vengo aquí y le pregunto, ¿es par el número 26? Sí. ¿Es par el número 27? Pues no. Si en lugar de usar la que hemos definido, pues podríamos haber usado la predefinida sin necesidad de cargar nada porque es así está en la en el preludio en, la que se, en todas las funciones que se cargan vale bueno pues también hemos visto un segundo ejemplo el primero era simplemente de los caracteres en los boleanos, este tiene un contexto repito los contextos va de a en los boleanos, pero a tiene que ser un número entero Bien, y el tercero, que aquí lo tenéis también, es la función de dividir. Control G. Bueno, si lo intento cargar, bueno, no hay ningún problema, pero esa está predefinida, la dejo tal como está. ¿Y qué es lo que hace? Pues la función, como siempre, os recomiendo que cuando estéis empezando... Vayáis aquí y las funciones sobre listas, aquí tenéis la función, eh, perdón, al principio, aquí tenéis las funciones predefinidas y una que tenéis dividir en. ¿Qué es lo que hacía la función dividir? Si digo dividir en la posición 2, pues me da los dos primeros elementos y los restantes. Dividir en la posición 8 me da los 8 primeros elementos, como no hay más, los restantes 0. ¿Y cómo está definida la función dividir? Pues coge un número entero, que es cuántos va a tener, cuántos elementos va a poner en la primera parte. La lista, que es la que vamos a dividir. La lista puede ser una lista de elementos de tipo cualquiera. No hace falta que estén números ni que estén ordenados. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar un par. Un par aquí van a estar los n primeros elementos y aquí es lo que queda después de quitar los n primeros elementos la función que cogía los n primeros elementos y después, y a continuación, la función que lo que hace es borrar los n primeros elementos si lo cargo, con 12, con 12, le digo divide en, yo que sé, 3 la dicha que va del 1 al 12 bueno, hay un problema. ¿Veis? Está bien. Mira, yo aquí tenía, acabo de definir la función divide in. Esta que estoy definiendo es la que está. Pero en el preludio había una con el mismo nombre. y Entonces hay un conflicto de nombres. Vamos a resolverlo de la forma más tonta. A la que yo le he definido le voy a poner una prima. También la podría haber puesto en español, pero bueno, ahora la cargo. Entonces, divide con la que yo he definido la lista. Si, lo, si le quito el acento, esta otra es con la predefinida. Bueno, si en lugar de dividir una lista lo que hago es dividir, yo qué sé, la palabra salamanca, pues me quedan los tres primeros elementos, sal y hamaca. sal Bueno, sal, lo voy a escribir bien. Sal y amanca Bueno. Bueno, por supuesto que si en lugar de tres le digo 15 elementos, pues lo dejan todo en la primera parte y la segunda parte ha quedado la lista vacía, que en este caso es la cadena vacía. Bueno. Eh, seguimos. Estos son tres ejemplos por definiciones por composición, sin más. Siguiente tipo de definición, que esa no la hemos visto todavía, la de las composición sí si la habíamos visto en los temas anteriores. Vamos a definir con condicionales. Pero esta va a ser casi la primera y la última vez que vamos a usar condicionales a lo largo del curso. Pero bien, por introducirlo. Una función que también está predefinida es la función valor absoluto. ¿Qué es lo que hace la función valor absoluto? La función valor absoluto, si yo digo, ¿cuánto vale? ¿cuál es el valor absoluto? De menos 23. 23. ¿Cuál es el valor absoluto de 23? 23. Y además el número pues, no tiene por qué ser, pues si le digo el valor absoluto de menos 23.7, 23.7. ¿Cómo está definida la función valor absoluto? Pues está definida con un condicional. Aquí veis la definición. La pongo tal como la tengo en el tema. Pero para que no haya conflicto, que ya lo hemos visto con la predefinida, le voy a poner a la que estamos definiendo una prima. Bien, entonces si yo cojo la nueva definición, cargo y le digo cuál es el valor absoluto con la nueva definición por eso pongo la prima del menos 23. Bien, me da 23. ¿Y cómo está definida? Coge un número, n, que tiene que ser un número entero pequeño, y me va a devolver otro entero. Si n es mayor o igual que 0, entonces devuelves n. Y en caso contrario, pues el opuesto de n, menos n. Bien, veis que aquí yo le he restringido demasiado. Y lo he puesto en entero. Si intento calcular el valor absoluto de menos 23.7, veis que me va a dar un error, porque ¿qué es lo que me está diciendo? Que el 23.7 es decimal. Y yo solo he definido la función para entero. Pero sin embargo, la que tiene el sistema sí funciona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se explica esa diferencia de, de comportamiento? Si yo le pregunto, que me diga cuál es el tipo de la función predefinida, veis que está definida para un número cualquiera. Entonces, A es un número cualquiera, entero, decimal, lo que sea. Ese es el contexto, entonces la voy a cambiar. Voy a coger esta asignatura, me vengo aquí, la cambio y aquí ella está con número cualquiera. Lo vuelvo a cargar. Control, L. Control -l ¿eh? El que pasa aquí. Bueno. Uh, el número tiene que ser un número que se pueda, por la definición que le he dado, el número quiere que sea un número que se pueda ordenar. Ya, el mensaje que me está dando aquí es que por la definición que le he dado, como estoy usando el mayor o igual, quiere que sea un número que se pueda ordenar. Y no todos se pueden ordenar. Hay tipos de números que no se pueden, que no son ordenables. Control-C, Control-L. Ahora lo cargo. Ahora sí la he cargado. Si le pregunto cuál es el tipo... De el valor absoluto nuestro, ya está. Y si ahora yo le pregunto cuál es el valor absoluto con nuestra definición de menos 23,7, pues ya funciona. Cuidado siempre con los tipos. Si lo estaba yo tal como lo había puesto, era muy restrictivo, pues estaba solo con valores absolutos. Pero en fin, no era tanto lo de los tipos que también, porque esto nos sirve para repasar lo que vimos en el tema anterior sino por el tipo de la definición. Es ¿Eh? un condicional simple. Hay un sí, una condición, qué es lo que hay que hacer en el caso de que se cumpla la condición, devolver n, y qué es lo que hay que hacer en el caso de que no se cumpla la condición, devolver el opuesto de n. Esto es difícil, vamos, si hay muchos condicionales encajados, uno dentro de otro es difícil de leer. Vamos a ver otro ejemplo. Seguí avanzando con la función signo, la función signo que también está predefinida. Veis que la función signo lo voy a poner aquí primero, la voy a usar. La función signo que hace, pues si yo digo cuál es el signo de 23 me da 1 porque es positivo, cuál es el signo de el 0 es 0. ¿Cuál es el signo de menos 23? Pues menos 1, es decir que es una función que me va a dar 1 si el número es positivo, 0 si es igual a 0 y menos 1 en caso contrario. ¿Cómo la podemos definir? Bien, una forma de definirlo es usando condicionales y para que no haya otra vez problemas con el conflicto Control X, RT, la voy a poner en español, así nos evitamos los problemas. Y aquí veis que lo que está diciendo, si, voy a poner entonces menos 1. En caso contrario, si, voy a poner de otra forma. Si n es menor que 0, menos 1. Si n igual a 0, Si n igual a 0, 0. Y en caso contrario, espérate, lo voy a poner bien. Menos 1, else. Si n igual a 0, entonces 0. Else, menos 1. Bueno, más o menos. Ahí tenéis una salida, es decir, si es menor que 0, menos 1. Si es igual a 0, me da 0. En caso contrario, 1. Entonces con esta definición, control x, control s, lo cargo, me vengo a la evolución y le pregunto cuál es el signo, el signo, vaya, de menos 12, menos 1, el signo de 0, el signo de 24 1 bien veis que esas lecturas ya sea escribiéndolo de esta forma que en cuanto empieza a haber casos dentro de casos bueno pues como comer espagueti hay que seguir por aquí esta rama sigue por aquí la otra rama sigue por allí bien pues vamos a ver otra forma de hacer las definiciones pero para evitar los condicionales que es usar guardas y es lo que vamos a hacer siempre. Entonces, este estilo con los condicionales lo vamos a evitar en la medida de lo posible, que es una expresión que últimamente se ha hecho muy popular. Bien, ¿qué son las guardas? Y vamos a repetir la definición. Mira, esta es otra definición del valor absoluto. La voy a copiar, me la voy a llevar al editor y le voy a poner segunda definición del valor absoluto. Aquí lo tengo, bueno, y para que, se, para que tenga el tipo, le voy a dejar el mismo tipo que le puse antes. Todos con su tipo y para distinguirlo le voy a poner segunda definición. Bueno, aquí tenemos la definición. Mirad, las guardas son, vamos, se dice? el valor absoluto del número n. Bueno, pues voy a distinguir dos casos y estos son las guardas. Si n es mayor o igual a 0, entonces n. Y en caso contrario, menos n. Fijarse que entre esta definición y la que vimos antes, del valor absoluto, tampoco hay grandes diferencias. Hombre. Pero, lo voy a evaluar, se evalúa. Control-X, control S. Control-C, Z, control-Z. Yo calculo con la segunda definición el valor de menos 4 el valor absoluto de menos 4, y sale 4. ¿Y cómo sería el equivalente de la función signo? Aquí ya sí que se va a apreciar la diferencia. Mirad, la función signo la teníamos ahí definida. Vamos a ver cómo se puede hacer con guarda esa definición. Bueno, pues hay tres casos. Mirad, aquí tengo la definición. Les voy a poner tipo, el la función esta va a ser la segunda definición la función signo segunda bueno hay ahora o no hay diferencia entre la lectura de la primera y la segunda mira aquí lo que estoy poniendo son tres guardas o n es menor que 0 o es mayor que cero, y esto de aquí es y en caso contrario como se hacen las definiciones en matemática, es decir, en la función signo menos 1, 0 o 1. ¿Veis los tres casos? Bien, pues la lectura de la primera definición con los condicionales es más engorrosa y que ir mirando más que la lectura. Simplemente aquí me está indicando. No sé si lo observáis, que hay una rayita aquí que me está diciendo que el tipo de la función, y eso me lo está cantando Emma el, el editor, que el nombre del tipo no se corresponde con la definición. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado una O. La pongo y entonces ya el aviso desaparece, ya no va a haber problema, la puedo cargar y puedo preguntar cuál es el signo con la segunda definición, el signo con la segunda definición de, yo qué sé, el menos 23 que el que usaba tanto y me va a salir el menos 1. Es que tenemos, resumen, de lo que ya hemos funciones por composición con condicionales, pero en lugar de usar los condicionales, preferentemente con guarda. Bien, y ahora vamos al otro nuevo tipo de definición definiciones con patrones vamos a ver qué es eso de los patrones y para eso voy a usar una función voy a recordar una función que es la función que la, es la función de negación ¿cómo se define? bueno la negación está definida con dos como bueno la cojo y me vengo al editor y ahí lo explico y también para que no haya problemas le voy a poner una prima para distinguirla de la predefinición. Bueno, mira, la negación va a coger un boleano y me va a devolver un boleano. Pero, ¿quiénes eran los constructores de los boleanos? Los boleanos tenían solo dos constructores, o el verdadero o el falso. Luego, al definirlos, solo hay, se necesitan dos ecuaciones, una para el verdadero y el falso la negación del verdadero que me va a dar, el falso, la negación del falso verdadero cargo la definición control C, control Z y calculo cuál es la negación de la negación de verdadero ¿de acuerdo? en que ya tenemos Definida, y aquí que usa, bueno, pues que usa son dos ecuaciones. Y fíjense que no estoy usando ni guarda ni nada, no estoy diciendo si es verdad, nada. Estoy usando dos ecuaciones, una con cada uno de los constructores de los booleanos. Bien, eso porque la negación tiene un argumento, pero y la conjunción, bueno, pues la conjunción lo que se hace es por la tabla de verdad. Si uno lo hace sin pensar demasiado. Y lo voy a poner, aquí lo tenéis, la definición. Pero, bueno, lo voy a poner para no meter lo que llama conjunción. Conjun, lo escribo todo. Y esto lo voy a poner simplemente como una función control r K, y la función va a ser la conjunción mirad ya lo he puesto como una función la diferencia entre lo que he puesto y lo que está en, en los apuntes del tema que es como está predefinido en el sistema prácticamente es que estoy usando el, la conjunción en notación prefija. Y por eso aquí va entre paréntesis. Pero si lo uso con notación infija, con el nombre de conjunción, pues ya está. Lo importante que, a lo que me quiero referir. Los dos argumentos son dos boleanos. Cada boleano hemos dicho que tiene dos constructores, verdadero o falso. Luego hay cuatro casos. Verdadero, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. falso. Eso sería utilizando directamente la tabla de verdad con los cuatro casos. Y la conjunción, ¿cuánto es verdadera? Cuando los dos argumentos son verdaderos. En todos los demás casos, falso. Eso sería una primera definición poniendo todos los casos. Pero se puede simplificar. ¿Cómo? Porque puedo pensar que si os fijáis aquí, en el primer caso va a salir verdadero, si los dos son verdaderos, pero en los tres siguientes, si uno de los dos no es verdadero, va a salir falso. Luego, ¿para qué le hace falta tres? Voy a cambiar la definición, ligeramente. Mirad, voy a llamarle conjunción 2. Voy a ponerle aquí nuestros, nuestra segunda definición de la conjunción. Y lo que estoy diciendo. En el segundo caso, sea quien sea el primer argumento, y eso es con una rayita de subrayar, sea quien sea el segundo argumento, me daba la falsa. Veis que lo que está diciendo lo puedo definir simplemente con estas dos ecuaciones. En el primer caso, si los dos son verdaderos, verdadero. Y en el segundo, falso. Mirad que con la segunda definición. Eh, si con dos, si yo le digo verdadero falso bueno, no se va a cumplir la primera luego la segunda pues la segunda sea lo que sea bueno ya está bien pero aquí Veis que he conseguido algo, una ventaja es que solo he necesitado dos ecuaciones. Pero el orden ahora es importante porque ¿qué pasa si en esta cojo y cambio el orden de las ecuaciones? Simplemente hecho cambiar el orden. Si ahora le pregunto, bueno, me está diciendo que una Me bueno, está diciendo el editor, dice cuidado que si en la primera he puesto cualquier cosa, la segunda ecuación es redundante porque se va a cumplir siempre la primera. Vamos a verlo de una forma más drástica. Si yo ahora le pregunto, en fin, con la primera, ¿conjunción de verdadero-verdadero? ¿Qué es lo que me tiene que dar? Pues la conjunción de verdadero con verdadero me tiene que dar falso. Sí, aquí está, en la segunda ecuación. Ay, perdón, verdadero, pero me da falso. ¿Por qué? Porque la primera ecuación... Cumple ese caso. Luego, para que eso no pase, el orden tiene que ser primero la que tienen los variables y la, eh, los valores y la segunda la que tiene los variables. Con la nueva definición, cambiando otra vez el orden, si ahora le pregunto, pues me sale verdadero. Bien, pues eh, también Aquí lo que he utilizado, ya hemos dicho, lo que he utilizado en la segunda definición son variables anónimas. También lo podía, me podía haber fijado en otra cosa. Es que si x es verdadero, entonces eh, lo que sale siempre es el segundo. Es decir, mira, otra forma es utilizar variables. Si la x puede ser, vengo y lo pongo, lo escribo en el editor. Vengo aquí. Nuestra tercera definición. Vamos. No voy a usar variables anónimas, sino que aquí lo que voy a usar es que esta va a ser la tercera definición. Y ahora lo que voy a poner es que la primera puede ser verdadero o falsa. ¿Estáis de acuerdo, no? Si el primero es verdadero. Aquí. Si el primero es verdadero, ¿qué relación hay entre el segundo y el resultado? Si el primero es verdadero, el resultado es siempre el segundo argumento. Es decir, si el segundo argumento lo llamo x, pues el resultado va a ser x. Y si el primero es falso, si el primero es falso, valga lo que valga el segundo, el resultado es falso. Mirad, esto está cogiendo estas dos ecuaciones. Si el primero es falso, valga lo que valga el segundo, va a dar falso. Bueno, pues es otra forma de hacerlo. Otra forma de definir la conjunción, también con dos ecuaciones, pero utilizando una variable. ¿Vale? Ahora si sí lo cargo, control C, control Z. En la tercera, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero, verdadero, falso, me da falso y falso Fala. como cualquier cosa falso bien, pues aquí hemos visto ejemplos de uso de los patrones que nos van permite simplificar la cantidad de ecuaciones patrones anónimos y patrones con variables bien, también se puede usar la tupla como patrones ¿Recordar? la tupla era en el elemento entre paréntesis separado por coma y lo vamos a ver primero con un una de las funciones predefinidas la función que calculaba el primer elemento de un par es decir esa está predefinida si yo digo ¿quién es el primer elemento del par 4,7? es el 4 bueno ¿cómo se puede definir la función que me da el primer elemento? bien pues aquí lo tenéis predefinido y esta es la, sería la definición. Bueno, vamos a ponerle prima para evitar los conflictos de nombre. Bien, ¿cuál es el tipo de la función para calcular el primer elemento? Coge un par. El primer elemento del par puede ser de cualquier tipo, por ejemplo del tipo A. Y el segundo no tiene por qué ser del mismo tipo, puede ser de otro. Pero como va a dar el primer elemento, el primer elemento va a ser un elemento de tipo A. ¿Y cómo tiene que ser? yo sé que el argumento va a ser un par y para calcular el primero aquí lo que estoy haciendo es x y el segundo me importa no, como no me importa lo dejo como variable anónima podría haberle puesto y es decir, si es un par, pues x y ¿y qué me va a devolver? el y, control c, control l si yo ahora cojo y en lugar de la de predefinida cojo la que acabamos de definir pues efectivamente me da el par. De todas formas, veis que este i es innecesario, lo podía haber dejado simplemente como variable anónima y la función sigue, usando, sigue funcionando de la misma manera. Y quien dice el primero, pues es el segundo. No voy a seguir tanto, el segundo, que va a hacer, Pues... Coge un par de tipo AB, me va a devolver un elemento de tipo B. ¿Y el segundo quién es? El Las listas también funcionan como patrones. Vamos a empezar poco a poco. Yo voy a empezar definiendo una función de llamado prueba1, que lo que va a hacer es verificar si la lista, si, es, si el argumento es una lista que tiene tres caracteres y el primero es una Vamos a venir aquí. Lo defino, aquí está, es una lista de caracteres y me va a devolver un boleano. ¿Y qué es lo que quiero que se cumpla? Y aquí se lo pongo como patrón. Tiene que ser una lista con tres caracteres. El primero es el carácter A, el segundo no me importa y el tercero tampoco me importa. Entonces, si, el, si es una lista de esta forma, me da verdadero. Si no, falso. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a cargarlo. Si yo le pregunto, ¿se cumple la prueba 1, la lista eh, A, C, D, por ejemplo? Bueno, ¿la cumple? Sí. ¿Qué pasa si tiene más C3? Aquí le pongo, yo que sé, el E. ¿Lo va a cumplir? No, porque aunque piensa por A, tiene 4. Y si le quito, tampoco tiene que ser exactamente. ¿Y qué pasa si tiene tres elementos, pero el primero no es A? Pues también falla, tienen que ser tres. Es más, no. esto, para hacer la prueba, Recordad que esto es lo mismo que haber puesto a ABD. Exactamente ahí sí lo cumple. A, B, d E, no lo cumple. Pero es un ejemplo demasiado artificial. Tiene que ser el reconocer listas de tres elementos que sean caracteres. Y el primero tiene que ser el carácter A minúscula. Porque encima si le pongo la A mayúscula, pues también va a fallar. Bueno. Pero es un patrón, ya digo, muy restrictivo, solo es para ese caso. ¿Cómo se construyen las listas? Las listas se construyen con el constructor de listas. Vamos a ver eso qué significa. Si yo digo, yo tengo una, la lista vacía, ¿en principio qué es? Pues en principio fue el vacío. Tengo la lista vacía, no tiene ningún elemento. Si yo le quiero añadir a esa lista, por ejemplo, el elemento 3, le digo, a esa lista le añado, a la lista vacía le añado el elemento 3. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues una lista que tiene un elemento, el 3. Pero veis que esto es azúcar sintáctico. Si yo le pregunto, ¿esto es lo mismo que la lista que solo tiene el 3? Que me devuelve a que sí, que esa lista es la lista que solo tiene el 3. Eh, pero si ahora cojo la lista y además del 3 le añado el 5... 5 se lo añade a esta lista bueno pues eso que hace Le añade el 3 le añade el 5 y que me devuelve la lista 5 3 por supuesto que son iguales le pregunto esto es lo mismo que el 5 3 vale y bueno por pues hacer uno más le voy a añadir también el 2 2 5, 3, ¿vale? Así voy construyendo y me queda la lista 2, 5, 3. También lo podía haber hecho de esta forma. 2 añadidos a la lista, 2 añadidos a la lista, 5, 3. Muy bien. Bueno, ya veis que eso es para construir, pero también sirve para destruir. ¿Qué pasa si le digo x 2.xs en la lista 253 bien si hago esto ¿eh? me he equivocado a la hora de escribir el punto son dos puntos x 2.xs los dos puntos son estos mismos dos puntos hay que leer ello? Es que define que la lista x es lo mismo que aquí. X quién es X va a ser el primer elemento de la lista. 2. XS ¿quién es? Lo que queda de esta lista cuando le quito el primer elemento. Luego XS quién es. Y por supuesto, X2.XS, ¿quién es? La lista 2, 5, 3. Así que la forma de descomponer lista, primer elemento y el resto es usando este patrón. Este es el patrón que me permite descomponer, separar el primer elemento de la lista del resto de la lista. Bueno, aquí tenéis algún ejemplo y ahora volvemos a nuestra definición. Pero la vamos a generalizar. En nuestro segundo es que sea una lista que empiece por la A minúscula. Pero me da igual el número de elementos que tenga. Vengo a la definición. Y esta es mi serie, el siguiente. Veis, aquí que le estoy diciendo. Si la lista es una lista que tiene primer elemento, el carácter A y a continuación, el lo que sea. Ninguno, uno, dos, vale. Entonces me devuelve verdadero. Y en caso contrario, falso. Vamos a ver qué es lo que pasaría. ¿Eh? Si yo ahora le pregunto con la segunda prueba. La lista que empieza por A, A, B, C, D, ¿verdad? Que, yo qué sé, tiene más, ¿vale? Me da igual, solo tiene la, también es verdadero. Pero como no empieza por A, entonces es falso. ¿Veis? ¿vale? Ya la tengo definida, no para 3, sino para cualquier número de elemento. Bien, y con ese mismo patrón, vale, ya vamos a ver algunas de las predefinidas. Quiero definir la función null. Os acordáis, venimos aquí, la función null. Aquí la tenéis, la función null, ¿qué es lo que hace? Reconocer si una lista es la lista vacía o no. Bien, ¿cómo se puede definir la función null? Pues es una función, usamos patrones que va a coger como argumento una lista de elementos y me va a devolver un booleano si es la lista vacía me devuelve vacío y en caso contrario mira que aquí lo podía haber puesto la definición más corta le voy a poner la coma para que no la prima para que no dé esto lo podía haber puesto simplemente más corto eh, null vacía. Ahora si le pregunto ¿Es vacía con nuestra definición la lista 2, 3? Me va a decir falso. ¿Es vacía la lista vacía? Me va a decir verdadero. Pero mirad que estoy separando la lista vacía de la no vacía. Una más interesante. La función que me va a dar el primer elemento de la lista. Vuelvo otra vez a las definiciones la función que me da el primer elemento de la lista, el primero de la lista 3, 2, 5, 3 bien, pues cómo está definida la función que me da el primero coge una lista y ahora, usamos los patrones lo pongo aquí vengo a la definición mirad me cambio el nombre para que no haya problemas ¿Qué es lo que hace? Pues, solo está definida para la lista no vacía. Luego, coge el primer elemento, aquí le podría haber puesto el resto, xs, ¿y qué es lo que me tiene que devolver? El primero. Si yo le pregunto, ¿quién es el primero con nuestra definición de la lista 2, 3, 5? Pues me devuelve el 2. Mirad que es una definición parcial. Si le pregunto con nuestra definición ¿Quién es el primero de la lista vacía? Me da un error porque dice que le falta que ese patrón no está definido pero ni en nuestra definición ni en la definición del sistema. ¿Por qué? Da otro error. ¿Por qué? Porque la, el primer elemento solo se define para la lista no vacía. Es algo parecido a la división por cero. Es una función parcial. Y lo mismo que se hace el primero se calcula el resto. El resto me quedo con el resto de la lista y ya está. Bueno, y con esto podríais hacer, yo que sé, una función. Lo hago sobre las primero que me dé primero. Le voy a llamar una función que me dé el primero y el resto. Coge una lista de tipo A y me va a devolver. Un par formado por el primer elemento y el resto. Par formado por el primer elemento y el resto. Exactamente. Bueno, pues esa es la función. Primero y resto. Coge una lista que tiene x, que es el que va a ser el primero. x es. Y me va a dar un par. Está formado por X y a continuación XS. Si yo le pregunto: control C, control Z, primero y recto de la lista 2, 3, 5, ¿qué me va a dar? ¿Eh? Que no he cargado la definición, control, control C, control Z, primero y recto. El primero es el número 2 y el resto 3, 5. Si me decía el primero y el resto de la lista 2, el primero es 2 y el resto es la lista vacía. Veis que en este caso, pues sí, en este caso necesitaba los dos. Para el primero, este no era necesario y por eso por lo que lo tenía como una variable anónima. Bien, vamos a estudiar las funciones sin nombre. Es decir, Pueden hacer definiciones, pero así asign nombre. nombre Por ejemplo, mira, ¿qué es lo que significa esta función? Si yo tengo definida una función, la voy a llamar, por empezar aquí, voy a empezar doble. El doble lo voy a poner simplemente con los números, coge un número entero y me devuelve un número entero. Y la voy a poner, primera definición, nosotros la habíamos puesto... La función doble de x es, eh, vamos a llamarle, yo que sé, x más x. Si sí, yo calculo con esta definición, el doble del 3, pues me sale 6. Eso ya lo habíamos dicho. Pero, en realidad, ¿el doble qué es? Pues el doble es una función. Es una función que coge como argumento un x, y me devuelve x más x ¿eso cómo lo puedo escribir? voy a cambiar la definición voy a llamarle doble prima y no quiero usar argumento. es una función que coge como argumento un número x y lo que me devuelve es x más x bueno, veis que el argumento, aquí lo había puesto explícito, aquí lo estoy poniendo, esto es de la notación de la letra lambda en griego, la función k a x le asigna x más x. Esa es la función. Bueno, vamos a ver si sigue funcionando. Control c, control z, el doble con la segunda definición del 3, sin problema. Funciona. Bueno, pues vamos a hacer una cosa... Distinta. Si la función es esto, ¿qué pasa si cojo la expresión? Cojo la expresión lambda, la expresión lambda que coge un x y lo asigna x más x y se lo aplico al 3. Hombre, me da el 6. Se lo aplica al 4, me da 8. Veis que esto es una función, esta es la función doble, pero no le estoy dando nombre. ¿Por qué? Interesa, pues muchas veces una función simplemente la quiero usar una vez y nada más. ¿Para qué darle un nombre si solo la voy a usar una vez? Y uno dice, bueno, ¿en dónde? Bien, lo de usarla una vez, por ejemplo, yo tengo una lista de números y lo que quiero es calcular el doble de cada número. Hay una función que lo que hace es aplicar una función, bien a decir, aplica la función que a un x le va a dar x más x a la lista 3, 2, 5. ¿Esto qué es lo que me va a dar? La 6, 4, 10. Lo que ha estado es aplicándole a cada elemento esta función. ¿Veis? Esa es la idea de la función con lambda, de las expresiones lambda. Bien, aquí veis que también se podía poner una dentro de otra de la función con la función suma. Bueno, aquí veis la función constante. Bien. <tose> Y otra, otro uso, es una función, voy a definir una función eh, que me va a dar la lista de los n primeros números impares. Bien, ¿cómo lo puedo definir? Bien, pues lo puedo hacer, voy a venir, me vengo a la definición, esta función. ¿Qué es lo que hace? Mira que aquí no hay lambda, ¿eh? pero si sí hay un entorno local, ¿qué le estoy diciendo? Aplica una función y la función que está haciendo es 2 por x más 1 a los números de 0, n menos 1. En fin, recuerda que era hecho de lo, del 0, n. Recordad que el 0, 5, bueno, puesto que la lista de los números de 0 a 5. Y el map, que es una función que le aplica, es una función de orden superior, lo estamos adelantando. Coge una función f, que en nuestro caso es 2x más 1, f de x es 2x más 1, y se lo aplica a cada uno. Entonces, si yo le digo que calcule los impares eh, 4, eh, hago que cambiar, impares 4, eh, otra vez me está diciendo que la tengo que cargar. Ya lo cargo, impares 4. Pues me da los cuatro números impares. ¿Por qué? Porque el 0, 3. Que es 0, 1, 2, 3. Y ahora es 2 por 0 más 1. Se me va a dar el 1. 2 por 1 más 1 me va a dar el 3. ¿Ves? Bueno, bueno, aquí lo estaba haciendo. Pero voy a cambiar la definición. En lugar de usar la variable. E, la, la, el nombre la variable local f de x lo podría haber usado de otra forma, he hecho la definición de otra forma que es la siguiente control y voy a poner la segunda definición de la función impare le voy a poner una prima y aquí en lugar de la f ¿qué voy a poner? la f ¿quién es? la f es la función lo voy a usar sea función anónima, que a un x le asigna 2 por x más 1. Estas dos definiciones, tanto impares como impares primas son equivalentes. Aquí utilizando un entorno local y aquí usando la Si la cargo, mirad, impares prima, los dos cuatro, ¿vale? pues aquí el resultado es lo mismo. ¿Qué es aconsejable? Bueno, cuestión de hábitos. Cuando se coge ya muchos hábitos, lo normal es escribir funciones lambda. Si, se quiere, si queréis hacerlo menos, pero no repetirlo, bueno, pues se pueden hacer en eh, funciones definidas localmente con nombre Pero para el efecto viene a ser casi lo mismo. Aquí tenéis una definición con eh, sin lambda y la misma definición utilizando lambda. Todavía, si lo que quiero es todos los pares, bueno, pues vamos a ver las sesiones. Bueno, lo de las sesiones es que os dije que cuando yo escribo una... Vamos a empezar con una suma. 2 más 3, 2 más 3 es 5. Pero, ¿cuál es el tipo de la suma? Si yo le pregunto, es ¿eh? el tipo de la suma la escribo así, sin argumento. Bueno, pues es una función que coge un argumento de tipo A, donde es un número, el segundo también es de tipo A, y el resultado es, bueno, pues un número. Pero esto, recordad que dijimos que las funciones se podían hacer parciales. Entonces, si yo lo que hago es darle un argumento, para que yo le pueda hacer la expresión así, digo, yo lo quiero poner como prefijo, y escribo más 2, 3. Eso es lo mismo que sumar 2 y 3, exactamente lo mismo, pero usándolo en prefijo. Pero, y si lo que le digo es 2 más 3, bueno, pues también es lo mismo, pues es la función sumar 2. Eh, lo voy a poner mejor con la red ¿Qué sería eh, menos 2? ¿Esto qué es? La función que coge un número y le resta 2, por ejemplo, le digo 6. Eh, perdón, lo voy a poner mejor dividir. Divide 2. ¿Qué es lo que hace? Que coge y divide por 2, la función dividir por 2. 6 entre 2, 3. Pero si en lugar de eso el 2 lo pongo en el otro lado, delante de la división, ¿esto qué es? Pues esto sería 2 dividido entre, 2 dividido entre 6, pues 0,333. Lo mismo con el exponente. Mirad, esto sería, ¿qué sería elevado al cuadrado? ¿Esto qué Pues 6 elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado, pues el argumento estaría en el primer lugar, 36. Pero si lo pongo detrás, si pongo 2 elevado Aquí, ¿quién es? Le da el primer argumento y queda indeterminado el segundo. Luego, esto que es 2 a la sexta, que es 64. ¿Veis que esto de las sesiones es una forma muy cómoda de trabajar? ¿Y cómo están definidas? Bueno, pues el multiplicar x por, pues la función con y le va a asignar x por y. Bueno, con eso podemos hacer funciones... Muy simple, pues la suma que ya está. El siguiente, sumar uno el inverso que 1 dividido, el doble, que voy a hacer? Multiplica por 2, la mitad que divide por 2. Bueno, veis que son definiciones muy breves. Y con eso se puede utilizar, con lo que hicimos antes, yo lo que quiero es una función que haga el doble, multiplica por 2, eh, los elementos de la lista 3, 2, 5. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues cada uno. Y si lo que quiero es que cada estos elementos los eleve al cuadrado, eh, bueno, pues sería el 3 al cuadrado 9, el 2 al cuadrado 4, 25. Y ya está. Y esto es simplemente eh, el uso de las sesiones. Bueno, con eso termina la clase. Como siempre, el libro que más se parece a lo que estamos haciendo... Es el libro de programación en jaque y en concreto el capítulo 4 del libro. Y con eso terminamos la clase de hoy. <coughs>